Mandale pecha. Oh, escucha. Oye, esto que en la casa negra. Sí, check. Pocos compas que se copan a llenar mi copa o compartir la sopa son parte de la obra, la música te topa, las horas no se cobran es poncho que te tapa, el arte que te honra, cuando ya estás lejos no hay nadie que te corra. en el monte dejo penas mientras, mientras lleno, lleno mi moral escribo rap al pueblo y eso no se borra, porque la misión de esto es que saltes del corral y fumo, escribo, algo vivo, tomo vino, leo un libro, en el pueblo armo líos, en el barrio no hay baldíos ya no quedan campos, lo compran, los gringos. En aquel tiempo de mi infancia todo era más lindo. Ya no hay juguetes en el mueble, solo guardo vicios. Rap y sacrificio casi al borde del desquicio. Ser un negro libre es algo que no tiene precio, pero sigo siendo un necio que no encuentra el equilibrio. no es cuestión de fe, es pura vida. Yo sé que me lastimé y el rap sutura heridas. Seguimos firme y a la nuestra todavía. Por un camino de piedra tierra prometida.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 mi equipo no está sobrio, ebrio montado en el equino, en serio con rumbo para el quilpo, pero son buenos tipos, sacan magia de la ciprox, suena samba, keep it all, siempre keep it real, niño, solo trajinar para dejarlo escrito listo, visto en la manera en la que me desquito, estoy corriendo por el filo, pero sigo invicto, morir para ir al monte, veo como resucito estoy como un druida, de esto no hay huida, protegido cada día, la intuición me cuida inmortalizo versos, cuando entro